Adormecidos y conformistas alentarse de mí, alegres y espontáneos vengan a mí. En este momento de crecimiento y desarrollo, elijo florecer. Vivir floreciendo en cada situación, emergiendo mi totalidad, con todos los colores vistos. Sentirse en casa, allí donde estamos En familia con quien sea que nos encontramos En paz con el mundo, con el mundo y los demás En armonía con la vida Que se mueve como un huracán La vida quiere atraparnos Comijarnos en sus entrañas con el mismo amor que la Madre arrulla su pequeño en tiernos brazos de amor Reconforta descansar en esta paz que rápido se puede recordar lo bien que nos sentíamos en el vientre materno, lo bien que podemos sentirnos en el mundo que habitamos. Somos la existencia que configura esta gigantesca vivienda, Hay cosas que nada más uno puede realizar sin las cuales el mundo no podría funcionar o hay espacios que nada más uno puede ocupar ¡Así es! ¡Así es! Se puede existir como el sol y la luna al mismo tiempo mismo es que se viven floreciendo Poseídos por el cosmos Enraizados a la fuerza creativa Expresar el aroma Que está dentro de mí Así quiero vivir Experimentar, existir, sentir que es posible florecer, florecer. semilla, siembra, cosecha. Adormecidos y conformistas, alentarte de mí.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 con todos los colores listos. No hay que luchar por aquello que deseas, hay que sincronizarse con la necesidad y entonces fluir, fluir nada más, fluir sin arrogancia ni terrorismo, fluir sin fines privados sin posturas egoístas que discriminan a la ciudadanía del planeta árboles y montes incluidos hagamos juntos de la tierra un hermoso jardín Dando la bienvenida a las abejas, aunque nos claven el aguijón. Abre tu mente, libera tu espíritu. Los pensamientos son gruesos muros que encierran la vibración del alma que anhela exhibirse en la unidad. La evolución de la conciencia es el constante renacer. Para expandirse al máximo, Rebosantes antes de afecto cristalino, oh, como un de una flor. Hagamos que nuestros proyectos, propósitos, principios lleguen a los demás, que nuestro latiral, que hace a todos, a la sociedad, semilla. Siembra, cosecha El viento esparce La fragancia de nuestra energía multicolor De nuestra energía multicolor De nuestra energía multicolor